Hola, un saludo a las noticias de Javier Mesa Reis. Soy Enrique de Artenfog y aquí estamos plantando ahora bolsería. Bueno, ¿cuál es el lema de la falla de este año? Conqueridos eh, con de ir y hui. Bueno, ¿qué es lo que podemos ver en esta planta que ya tenéis el bueno, rebate central? Aquí hemos querido representar un poco un, indo, un indio inca que está cogiéndose la cabeza porque mientras le roban el oro, los españoles y los ingleses se abordan con... El, a, eh, con opciones de cogerlo a él. Exacto, y en la parte de arriba vemos que... Sí, el inglés. Sí, el inglés de qué color, en rojo. En rojo y el español. En azul. azul. Perfecto. Oye, bueno, también, eh, aparte de este es el remate central, sí. eh, sobre qué trata la, la falla y cuántas escenas tendrá. Sí, pues bueno, eh, iremos eh, dando una vuelta a conqueridores de toda la historia, pero con una clave de humor. El Cid, Cristóbal Colón, Cleopatra, bueno, lo tocamos un poco toda la historia. Un poquito, ¿no? Y dentro de esos temas eh, así críticos, ¿qué, podremos, qué debemos resaltar? Es, está enfocado un poco a un toque gracioso de cómo quedó la historia, pero bueno, en una visión un poco especial. Por Particular, ejemplo, el Cid, sí. que ganaba las victorias después de muerto, realmente tenía una flecha en la cabeza de mentira y engañaba a los moros. Y un poquito también tenemos a Cristóbal Colón, que está detrás, que realmente iba buscando a las indias, pero las indias están muy buenas, iba por ellas. <ríe> y sea, bueno, hay más escenas que sí. iremos viendo. Que iremos viendo poco a poco, sí. exacto. Bueno, ¿cómo está siendo esta planta del 2018? ¿Cuándo comenzasteis? Empezamos ayer con mucho aire, sí. un poco acojonados, pero bueno, hoy parece que va a menos. Y veremos mañana qué nos depara. Bueno, yo creo que ya mañana parece que todo bien. Eh, vais en, en buen... Eh, vamos, sí, que lo, estáis cumpliendo todas las... lo que las teníamos previsto hasta ahora. Lo, lo sí. previsto se cumple, ¿no? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias Arte enfoque Estaremos pendientes también de otras fallas que realizáis, que son... Pues mira, eh, empezamos ayer con Isabel la Católica. Exacto. Eh, hoy estamos aquí en Bolsería y esta mañana en San Bult. Sí. Mañana iremos a Joaquín Costa con De Altea y Mercado de Ruzafa. Y la última será Cayano. Bueno, pues muchísimas gracias por toda la información. Feliz plantada, descansar mucho y estaremos pendientes de todo lo que acontezca gracias con vosotros. A vosotros.